Sí, chulet. Está en la tecnología siempre es una sorpresa. El stream no Sí, sé, no, no me daba, en la que no tenía permiso ya, vamos, ¿por Ya en breves minutos damos inicio al programa del día de hoy, el 17 de septiembre del 2022. Estamos esperando unos minutos para la señal. Eh, les agradecemos a todos compartir el programa en sus redes sociales. bom Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan en su programa Guía Jurídico. Hoy en una nueva edición del 17 de septiembre del 2022, abordando temas de actualidad, temas jurídicos, temas que sabemos que serán de gran provecho para ustedes. Hoy, eh, acompañado con nuestra amiga Ana Angeli Campos, eh, conversando con nuestra invitada especial, Lía Hernández Pérez, que nos hablará un poco sobre el proceso para interponer las denuncias de protección de datos. Eh, pero queremos, Ana, eh, darte buenos días. ¿Cómo estás? Saludarte. Buenos días, Hernando. Buenos días, Lía. Bienvenida. Eh, bien, gracias a todos los que nos están eh, pues, escuchando en esta mañana. El tema es muy importante. Realmente el Estado panameño ha tenido una gran iniciativa con desarrollar esta ley eh, y básicamente pues reglamentarla. Porque sin duda el derecho a la protección de datos es un derecho que va vinculado de forma intrínseca con el derecho a la privacidad, con el derecho a la imagen que tiene cada ser humano como tal. Que son derechos de alguna forma reconocidos por eh, las convenciones internacionales y que de alguna manera también generan obligaciones para el Estado de forma positiva, no solamente de evitar que se cometan perjuicios en contra eh, pues del derecho a la imagen de cada ciudadano, sino que a su vez también obliga al Estado a establecer mecanismos eh, ideales para generar pues, la protección a estos tipos de datos personales o datos sensibles también que puedan generar eh, pues su intervención o una afectación que no debe darse. Realmente eh, pues es muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. Creo que el Estado ha tenido una iniciativa interesante con esto, algunas críticas a la ley, eh, como todo no es perfecto, cosas que pueden mejorarse, pero hoy pues le damos la bienvenida a la colega Lía, que nos va a hablar más del tema. Lía, nuestra experta, seguro tendrá mucho que decir sobre esta ley, porque Ana, eh, Lía participó eh, de alguna manera en todo este proceso, pero quisiera presentarla primero formalmente pues a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos siguen, en las redes sociales y quiero pedirles a todos que nos envíen sus preguntas, eh, sus comentarios, eh, pero quiero presentar a nuestra invitada, Lía Patricia Hernández, eh, abogada en Panamá y España, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hizo estudios en máster en Derecho en las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bolonia, Italia, en el 2008 obtuvo una beca de la ESIP para cursar el máster en Derecho en Telecomunicaciones y TICS en la Universidad Carlos III de Madrid, España, donde además fue profesora, directora de legal de IT, primera boutique legal especializada en derecho digital en Panamá, y cofundado, cofundadora de, IPAN de Tech Organización Centroamericana de Derechos Digitales, miembro de ITEC, ITEC Law Association, Co-Share Co de International Association. For Privacy Professional para Panamá y miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos con quien obtuvo premios de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Además, es miembro del comité del programa del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe y del Consejo de Investigación de Global Forum on Cyber Expertise. Así que con esto queremos darle la bienvenida a Lía Hernández, que aparte amiga amiga del Grupo Guía, siempre pues, ha estado en nuestras actividades y pues formalmente, bienvenida Lía, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Ana y Hernando, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, muchas gracias por la invitación. Excelente, bueno, hoy eh, queremos tocar puntualmente, hemos abordado este tema eh, con anterioridad, eh, con otros enfoques eh, sin embargo eh, sabemos que esta es una ley que ha venido de un proceso eh, una ley que data del año 2019 eh, este tema ha sido un tema novedoso regulado a través de la ley 81 eh, del 2019 y que de alguna manera ya ha sido reglamentada pero destacamos que a pesar de ser del 2019 eh, empezó a, a entrar en vigencia, sino en el 29 de marzo del 2021. O sea, que es una ley prácticamente que está eh, en, en ejecución, eh, tiene un poco más de un año y que eh, ha generado muchas novedades. Eh, siento aún que no estamos preparados, que ha sido por su adecuación. Y ahí Lía pues seguro nos va a conversar un poco sobre hecho, sobre eso. Pero yo debo preguntarle, eh, Alía, eh, porque antes de nosotros poder presentar alguna acción eh, o interponer denuncias eh, para proteger derechos que tenemos eh, los particulares eh, frente a nuestros datos personales o a la información, que estoy seguro Lía nos va a conversar, sí quisiera preguntarle, Alía, eh, partiendo, para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué son datos personales. ¿Qué protege esta ley? Eh, y sobre todo, ¿cuáles son esos derechos que de alguna manera podemos ejercer como ciudadanos ante el Estado, ¿no? Y, y, y creo que sería punto de partida. Adelante, Lía. Sí, mira, dato personal es cualquier dato que te identifica o te hace identificable directamente o indirectamente como una persona natural o física. Y la ley va a regular todos aquellos datos personales que estén en posesión de terceros. Es decir, no importa si la persona que posee esos datos sea una persona natural o jurídica, sujeto de derecho público o privado, entidades del Estado, organizaciones no lucrativas como las ONG, asociaciones sin fines de lucro y fundaciones de interés, eh, de interés eh, privado pues sin fines de lucro, y, eh, y además, eh, cualquier otra información re que resguarde a esa persona, siempre y cuando sea para tratamientos o actividades que la ley contemple dentro de su ámbito de aplicación, ya que la ley señala que hay un ámbito de aplicación el cual no se encuentra sujeto a regulación que es por ejemplo la el tratamiento para datos domésticos, si yo tengo información para uso doméstico en mi hogar y demás, esa información no será considerada información a ser tratada o a ser regulada por esta ley Muy bien eh, y bueno puntualmente Elía ¿qué, qué datos, por ejemplo, podemos decir que, que... Yo, yo siempre utilizo el ejemplo de la cédula, que eh, creemos que a veces es un documento muy común eh, y que realmente eh, siempre la utilizamos para cuando vamos a una institución pública, eh, cuando vamos a, incluso a visitar a alguien en algún edificio de propiedad horizontal, cuando eh, eh, para todo, en un banco, tenemos que presentar nuestra cédula, eh, realmente, y, y ahí, en una cédula, porque quiero... Eh, basado en tu explicación, ahí, ahí hay información personal, ahí hay información que está ahí eh, visible en el documento de identificación personal y hay otra que está en el código de barra eh, que, que puede verse eh, con, con un sistema de, de código de barra poder identificar o obtener. Entonces yo creo que eh, bueno, la, muchos se preguntan, bueno, ¿mi cédula es pública o, o es un dato personal? ¿Mi fecha de nacimiento? tú sabes, bueno, para las damas la, la fecha de nacimiento es un tema muy, muy personal y, y se protege mucho eh, sobre todo a veces que las damas protegen su edad no eh, y buscan protec una protección especial pero también hay una protección legal, entonces si quisiera elía pues, eh, eh, puntualmente para, para entonces después hablar de los derechos arcos, pero ¿qué datos ahí pudiéramos encontrar en una cédula? Que, que son personales, ¿no? que están protegidos, porque a veces presumimos, ah, no, eso no, eso no está protegido. ¿no? Yo creo que es bueno que, que podamos, como decir, desarrollar sobre, sobre eso y sepamos que ese documento tiene información, eh, que, que tiene protección. Claro que sí. Bueno, yo también conozco caballeros que son muy meticulosos con su con su edad, así que creo que hay muchas personas que en realidad eh, consideran el tema de la edad como un dato muy sensible aunque la ley no caracteriza el tema de la edad como un dato sensible. De hecho, eh, en, en materia de, de protección de datos, datos personal, como señala anteriormente, es cualquier dato que te identifica o te hace identificable. Entonces, la cédula es uno de los documentos que más datos personales sobre tu persona tiene. Tiene tu nombre completo, tiene tu, tu sexo, que te pueden identificar a través del sexo, tiene si eres donante o no de órganos que te pueden identificar durante un grupo de personas que donan o no sus órganos. Tiene eh, tu número de cédula, la cual está vinculada, relacionada con muchos otros trámites o gestiones que tú realices, porque para todo te piden la cédula. Y además de eso, el código de barra indirectamente también se puede obtener información de la persona. Entonces hay que hacer una separación entre diferentes tipos de datos, porque estos son datos personales, pero luego los datos personales también pueden ser subclasificados y están los datos de tipo anónimo, los datos confidenciales, los datos sensibles y los datos eh, eh, sensibles, los cuales poseen una eh, particularidad, los cuales deberían ser tratados con un cuidado superior al resto de los datos personales por su caracterización de sensibles, ya que los datos sensibles son datos que pueden causar o provocar que se dé algún tipo de discriminación y lo que se quiere evitar es que los datos personales no provocan ese tipo de discriminación. En materia de datos sensibles podemos mencionar los datos de tipo médico, los datos relacionados a tu, a tu inclinación política, religiosa o sexual. Son datos que por una razón u otra ya te segmentan en un sector o en un grupo de personas y puede causar discriminación. Como decir, los miembros de la comunidad LGBTI, las personas de tal partido político, los miembros de tal etnia o tal grupo eh, eh, tradicional en Panamá. Entonces, esos datos tienen que estar tratados tratado con, con mayor sensibilidad porque lo que no se busca es que se, a la vez, la protección de datos, como señaló Ana, busca proteger un derecho fundamental del individuo que es la privacidad. Y si esos datos sensibles son tratados con el debido cuidado, se puede provocar, se puede traer otra vulneración de derechos, que son los derechos de las personas en cuanto a su condición, inclinación o ideas políticas. Muy bien, muy bien. Ana, adelante. Sí, en, el, en la línea de lo que estaba planteando eh, pues Lía, a mí me llama mucho la atención porque la ley hace referencia a que no se solicitará autorización para el manejo de los datos en el punto en que eh, organizaciones privadas pues requieran eh, requerir, requerir información privada de una persona para fines eh, internos. Y creo que eso de alguna manera lo deja abierto, entendiendo pues que hay un principio eh, que ha desarrollado la OEA con, con todo este tema de la protección de datos, que hace referencia a la necesidad y a la legitimidad de la información. ¿Para qué yo quiero esa información? Entonces, en ese punto, creo que desde pandemia nosotros hemos venido eh, pues viendo en redes sociales, eh, también noticias, una constante queja por parte de los ciudadanos que dicen, oye, yo voy a un PH y cuando voy a entrar a un PH a mí me solicitan foto de la cédula. Me pregunto yo, sí, hay un tema que es el derecho a la seguridad que tienen los propietarios de un PH, pero también hay un derecho superior a la seguridad de los propietarios que viene siendo el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad y a la integridad de la persona, porque como tú mencionaste, el documento de identidad personal, o sea, tiene una serie de, de datos que son importantes y que en base a esos datos, pues, pueden generarse eh, incluso delitos. O sea, creo que tanto Abraham eh, como tú probablemente les ha tocado ver, a mí recientemente me ha tocado ver también en algunos procesos en los que, eh, pues, las personas utilizan las cédulas de otras personas porque como el comercio electrónico ahorita mismo eh, en algún punto te solicita nada más, digamos, la cédula de quien compra, yo envío la cédula de quien compra o, y al final yo no puedo identificar que esa es la persona si no hago eh, un control eh, real, si no veo la foto de esa persona, si no veo un video de esa persona, simplemente me mandan la cédula y quien me dice a mí que no es una cédula, una foto de cédula que se tomó en la entrada de un pH? Entonces eso tiene una serie de implicaciones legales para el propietario de la cédula pero lamentablemente eh, es un tema que ha quedado en el aire, y vuelvo e insisto, yo, yo me fijo mucho en lo que es eh, pues, la estructura y, y de los derechos como tal, y vuelvo e insisto a mi consideración muy personal, hay un derecho que tienen los propietarios del PH a tener una seguridad eh, de quien ingresa a su propiedad, pero por otro lado, hay derechos que son superiores y dónde queda ese derecho a la privacidad, dónde queda ese derecho a la integridad y a la imagen de aquella persona que tiene, eh, pues que es el portador de la cédula. Querías, Lía, comentar algo. Claro, claro, y de hecho esos son los principales casos que se están dando en Panamá, los casos en los cuales un derecho eh, que tiene el individuo se ve como que entra en conflicto con el derecho de la protección de datos y ojo, la protección de datos no me gusta definirlo como un derecho porque a raíz de la, a, a, a, de la legislación panameña la protección de datos es el mecanismo de defensa del derecho a la privacidad a pesar de que si sí hay países del mundo los cuales están trabajando es, tienen ya la protección de datos como un derecho en su constitución y en otros países como por ejemplo el caso de Costa Rica que está trabajando en una modificación de su constitución para incorporar el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental del individuo Entonces, volviendo al tema se ha visto como el derecho a la seguridad y la protección de datos entran en conflicto, se ha visto cómo el derecho del libre acceso a la información pública entra en conflicto y lo que tú señalas es no es más que nada más que nada menos de lo que en protección de datos se llama el interés legítimo en protección de datos para poder tratar los datos personales procesar datos personales de un tercero debemos tener su autorización su consentimiento que es un principio fundamental en materia de protección de datos muchos estudiosos de la protección de datos consideran que el consentimiento está supre contra, contra Archie mega valorado porque piden que pregunten que para todo hay que pedir consentimiento. Pero hay ciertas actividades o ciertos usos para los cuales ese consentimiento, si ese se ha pedido anteriormente, o si hay un interés legítimo, no hay que pedirlo. Llega el caso de que estamos haciendo algún tipo de gestión en alguna entidad pública o alguna entidad bancaria, que es muy común en Panamá y que la mayoría de las quejas vienen del uso de datos personales por parte de entidades financieras en el país. Pero ellos están exceptuados, Díaz. Ellos, no ellos no están exceptuados, pero si tú al momento de comenzar el trámite con esa entidad bancaria tú das tu consentimiento para que ellos traten tus datos y pidan información tuya para una cierta de actividades las cuales conllevan a la obtención de un préstamo personal, de un préstamo hipotecario, de un préstamo de auto. Hay ciertas actividades en ese en ese interim, en ese proceso para la obtención de ese préstamo hipotecario que ellos no requieren pedirte consentimiento por a cada una de las actividades que ellos hagan con tus datos. Si tú has dado un consentimiento, ese consentimiento posiblemente señala que tú has dado el consentimiento para que lo traten los datos con la finalidad de la obtención del préstamo hipotecario. Si hay alguna actividad que ellos hayan hecho dentro del marco de la ley, porque la ley lo señala que deben hacerlo para obtener ese préstamo hipotecario, está correcto. Si hay alguna actividad que ellos hayan hecho que se extralimite de los usos que puedan hacer para esa obtención del préstamo hipotecario, ahí incurriría en una sanción. Que eso es lo que el ciudadano le falta saber, cuando realmente la actividad que el banco o la entidad pública o la empresa de tecnología digamos por mencionar ejemplos y no estigmatizar que son solamente los bancos los que hacen estos malos usos de datos personales cuando es eh, cuando se da ese mal uso tenemos que estar conscientes de que posiblemente esta actividad está dentro del proceso ya sea porque el contrato que es una legitimación porque hay un acuerdo entre las partes entre el banco y la persona de que tienen que seguir ese paso para obtener el préstamo hipotecario lo permite o porque la ley señala que tienen que hacer por ejemplo una debida diligencia una solicitud de tu historial de crédito a la autoridad como las son los juros de crédito y demás está dentro del marco de la ley pero si por ejemplo el banco pide información que no tiene nada que ver sobre la obtención del préstamo hipotecario, a otro sector, a otra entidad, a otro banco, o usa tu información para otra actividad, que sea mandarte mailings, mandarte ofertas de cuando tienen tarjetas de créditos y demás, por más que sea una actividad que el banco desarrolle, tú lo que quieres con eso es obtener un préstamo hipotecario, tú no quieres que te estén vendiendo otros productos del sí. banco. Okay. Entonces, ahí hay una extralimitación de la finalidad del tratamiento para el cual el titular del dato dio el consentimiento y lo cual se extralimita y no hay legitimación porque no hay nada en la ley que diga, bueno, tampoco puede que, puede que el contrato diga algo que señale, bueno, podemos usar sus datos para, para poder enviarle publicidad sobre los productos y servicios del banco. Y uno ha firmado el consentimiento y no ha leído esa parte. Pero eso, se puede, eso, se, eso puede ser una finalidad oculta. Una finalidad oculta que él, eh, las personas cuando firman un contrato con un banco lo que hacen es firmar automáticamente. Ellos no... Claro. Contrato hay un 10%, hay un 10 de la población mundial que lee completamente los términos y condiciones y las políticas de privacidad, entonces, y del uso de su información. Pero eh, también puede darse la posibilidad de que esta información o que este consentimiento haya sido otorgado. Y ahí el banco no incurriría en ningún tipo de falta, porque tú otorgaste el consentimiento para ese tratamiento. Por eso es que la ley es muy clara y señala, y no, no señala taxativamente, pero es una recomendación de estándares internacionales, que si tenemos en una cierta actividad diferentes tipos de tratamiento, es decir, tenemos un tratamiento para obtención del préstamo hipotecario, pero a la vez quiero aprovechar que es mi cliente, y quiero enviarle publicidad de productos y servicios y a la vez quiero fidelizarlo y quiero invitarlo a, a ferias de, de, de préstamos y ferias de, de vivienda y de auto. Yo tengo que hacer o solicitar o dejar muy en claro de manera expresa, previa e informada de los diferentes tratamientos que voy a hacer dentro de esa gestión porque se puede dar la falta de que, oye, eso estaba ahí, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Entonces, ¿quién va a ser el culpable? ¿El banco porque lo puso o tú porque no lo leíste? Porque tú tienes que haberlo leído. Se supone que si tú firmaste es porque tú leíste eso. Muy bien. Entonces, muy eso bien. es un tema que se puede dar. Son casos que, por ejemplo, yo suelo, yo suelo eh, leer muchos casos de, de la Agencia Española de Protección de Datos que está siendo muy criticada actualmente porque dicen que por todo está... Está eh, multando. Imagínate, recientemente ha salido una sanción que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a una persona porque ha dado un retweet de una red social. ¡Wow! wow. imagínate Pero, pero ahí esa muy, línea. Eh, esos son casos esa, como muy que en Panamá aún no llegan. Extremo. aún no llegan. Ahí no porque el desenvolvimiento de la autoridad panameña y de los casos están aún mínimos, son casos como el que señaló Ana de los peajes son casos a las entidades bancarias, son casos a, a los medios periodísticos, por ejemplo y demás. Pero Lía, antes de dar la palabra aquí a Ana, yo quisiera dejar claro porque eh, hay un gran debate, acceso al derecho a acceso a la información versus protección de datos. Como así en, en breve tú pudieras hacer la diferencia, eh, ¿tú crees que hay una colisión ahí entre un, un derecho y otro? ¿O crees que son totalmente eh, eh, separados o, o, o distintos? Entonces, si Ojo, tú... ningún derecho debe entrar en colisión de otro derecho fundamental del individuo. Los sí. derechos deben convivir en el tiempo, en el espacio, a la vez. O sea, una cosa no quita con la otra. Por eso es que la ley tiene eximente, tiene excepciones a su aplicación. Y una de esas excepciones son, por ejemplo, los temas que tienen que ver con acceso a la información pública. Que la información se postee en los diferentes sitios web y no de transparencia por un tema de la Ley 6 del 2002, acceso a la información pública, no debe entrar en contraposición con bueno, la mía, ley. Con voy a ser puntual la... Voy a ser puntual porque me gusta hablar con casos prácticos. ¿Te acuerdas que surgió un debate con las becas? Supuestamente que eh, a quienes les dieron becas, eh, el Estado les otorgó becas. Y cuando al final la institución dice, sí, yo no puedo darte esa información porque yo tengo que proteger los datos de los beneficiarios. Entonces ahí es un caso donde, donde tienes que preservar ambos derechos. O sea, no sé cómo, cómo tú manejarías ese caso, o, o pues, cuál es tu punto de vista. Pues en estos casos, lo ideal es, deben cumplirse con la ley, debe cumplirse con la ley de la información pública. Cuando un ciudadano te pide información en base a la ley de la información pública, debe ser facilitada sobre todo porque son recursos estatales de la administración pública. Sin embargo, si en esa información encuentran datos personales de terceros que los puedan identificar o ser identificables se debe proceder con una técnica que se llama la técnica de la anonimización es decir yo puedo dar el nombre de las personas pero no darle la cédula yo puedo darle el nombre de la persona y no la cédula porque con la cédula pueden hacer mucho y pueden comenzar a investigar en otros tipos ojo hay excepciones y la ley, lastimosamente, no ha dejado claro esa excepción. Pero la ley sí ha señalado claramente que dentro del ámbito de aplicación de ella no entra el tratamiento de datos personales que ya regulen otras leyes. En ese caso, los datos personales en posesión de la administración pública y los cuales son solicitados en el ejercicio del derecho a, acceso a la información pública deberían ser, deberían ser suministrados. Deberían Muy ser bien. suministrados y, eh, y, y no únicamente debe primar un interés legítimo, porque, por ejemplo, los, en los casos de, de los procesos civiles o penales, tienes que tener un interés legítimo sobre el caso para que te den información. Pero en el caso de la administración pública, solo la información pública, el ciudadano debe tener acceso a esa información y debe listarse la información, y debe darse la información. La información puede ser dada y se puede desasociar. Se puede borrar a lo mejor un nombre, un apellido, poner la información, la cantidad de personas, el monto que se le dio en becas, a qué país estudió, eh, si cumplió con los requisitos, el total del monto y demás. Eso no se dio y tampoco supieron justificar en la Ley de Protección de Datos por qué no suministraron la información. O sea, ahí lo que cabería claramente es un recurso de avias data por no cumplimiento de la Ley 6 del 2002. Sí, definitivamente que es muy interesante lo que planteas, Lía, y en el punto este del consentimiento me hace mucho ruido porque básicamente es como una adhesión obligada. Porque si yo no facilito mi documentación personal o yo no facilito mi consentimiento para que manejen la totalidad de mis datos, básicamente no recibo un servicio o no recibo acceso a algo, cuando esto debería estar eh, de alguna forma limitado, como lo mencionas, si, si yo voy a utilizar eh, como institución u organismo privado una información para un préstamo hipotecario, pues debe ser una información para ese préstamo hipotecario. De hecho, hemos visto legislaciones más avanzadas, que inclusive en el comercio electrónico, eh, cuando entras a hacer alguna compra, te dicen, bueno, primero eh, aceptas mis términos y condiciones y adicional te solicitan el consentimiento para saber si te puedo enviar información de flyers o de mis servicios, de todo lo que yo realizo, porque es un mecanismo pues que las legislaciones más avanzadas han utilizado como para proteger esta identidad de las personas. Por otro lado, eh, pues hay otro punto que mencionó Abraham con, eh, relacionado al tema de esa línea delgada que existe entre el derecho al acceso que tengo yo a la información y a la protección de datos. Yo, eh, pues hace un tiempo atrás me tocó tramitar un habeas data y para mí fue muy interesante. Porque si bien es cierto, la ley de acceso a la información hace referencia a que el ciudadano, pues constitucionalmente y en base a sus derechos fundamentales, artículo 44, tiene derecho a solicitar información. Pero si bien es cierto, esa información, como lo mencionaste, no puede ser una información ilimitada. Entonces ahí nos preguntamos cuál es la información que se debe proporcionar. Entonces entran, como lo mencionaste, no deben entrar en colisión algunos derechos, y pienso que al momento de dar una respuesta, cada institución o cada organismo privado debe primar los derechos que están sobre otros, porque si bien es cierto, hay eh, pues, derechos que son fundamentales, pero hay derechos humanos como tal que están eh, pues, protegidos por convenciones internacionales que deben ser respetados en esa, en ese, en ese, en esa línea. Adicional a esto, eh, pues debemos recordar que también el Estado cuando yo solicito información al Estado lo solicito porque yo como contribuyente yo como ciudadano tengo derecho a saber qué pasa con los recursos eh, a través de los impuestos que yo genero entonces en, es, en virtud de esa línea hay un derecho ciudadano que puede ser exigible eh, y que en el, tal caso que no pueda ser eh, proporcionado por la institución pues el ciudadano tiene una garantía fundamental como es el habeas data para poder acceder a esta información lo lamentable de esto es que eh, las instituciones naturalmente no tienen conocimiento que si yo voy a negarle la información a un ciudadano yo tengo que haber prohibido esa información con anterioridad a la solicitud del ciudadano porque nos encontramos muchas veces que dicen bueno no lo que pasa es que esto es de información confidencial y la ley de acceso a información es muy clara en eso y se establece no la información confidencial tiene que ser establecida con anterioridad a eh, la solicitud del ciudadano no puede yo no puedo decirle a un ciudadano no te voy a dar esta información porque es confidencial sin que yo haya, lo haya establecido con anterioridad, porque eso también tiene un, una serie de criterios. Como lo mencionaste, temas de salud, eh, menores de edad, por ejemplo, seguridad del Estado, que es información que tú, eh, pues, como ciudadano, no deberías manejar porque sí afectan otros tipos de derechos que tienen pues, mayor preponderancia. Por ejemplo, en el caso de seguridad nacional, pues, el derecho a la seguridad colectiva de los ciudadanos de un Estado, que va de, que va de forma... Eh, directa, vinculada al derecho a la integridad y a la vida de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, sí, eh, pues, considero que el Estado, el principio tiene que ser que debe existir la libertad de información, que el ciudadano puede tener acceso a la información eh, siempre y cuando, pues, esta información no colisione con otros derechos. Pero si va a colisionar con otros derechos, no lo puede determinar, eh, pues, el, un, una persona en una institución por un tema subjetivo tiene que estar establecido con eh, criterios objetivos como tal y el ciudadano también tiene que saber que hay información que no se le puede proporcionar y creo que también hay un tema de eh, pues capacitación por parte de las entidades eh, competentes sobre el tema de qué información yo puedo solicitar, cómo yo puedo solicitar la información, cuánto tiempo tengo yo de derecho eh, pues para que me, me, me, me den esta información y las garantías que puedo tener como ciudadano en tal caso esto, al igual que en el caso que se violenta mi derecho a la privacidad y, eh, por manejo de datos de forma incorrecta. También, ahí yo quisiera entonces entrar, Lía, en materia, porque estamos haciendo un recuento para beneficio de nuestros eh, oyentes y los que nos siguen en las redes sociales, de cómo, eh, qué, hemos, ya hemos desarrollado qué son los datos personales, qué datos se protegen, hemos, hecho, hemos podido analizar el derecho a la privacidad versus el derecho de acceso a la información eh, y también eh, qué busca esta ley, que es el derecho a la privacidad porque, y a los datos, que son sensibles también. Sin embargo, ahora eh, hay los conocidos derechos ARCO, eh, Lía, eh, que son, son derechos fundamentales que desarrolla esta ley y, y que los determina muy, muy bien, están muy definidos y me gustaría que es el derecho al acceso eh, a la información, el derecho eh, a la rectificación, el derecho igualmente a, a la a la corrección y a la objeción de los datos. Y también hay un hay otro derecho que no no está como tal, pero que es el derecho a la portabilidad de los datos, que tú puedas mover los datos y se ve mucho en temas de telefonía eh, de, tú, de una empresa a otra, ¿no? Pero me gustaría que tú lo desarrollaras para entonces ya entrar a lo que es la acción para ejercer esos derechos a través de la, interpo la interposición de una denuncia eh, ante la instancia competente que también tenemos que definir, bueno, ¿y quién es el que, eh, eh, quién me va a salvar en estos casos? ¿Qui ¿Ante quién yo puedo ejercer este derecho cuando no me lo reconoce el particular o una empresa o una organización? Eh, X, ¿no? Sí, claro que sí. Todos los individuos o los titulares de datos personales tienen, tienen varios derechos en materia de protección de datos. La regulación panameña señala cinco derechos. El acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición y la portabilidad. Estos derechos son derechos que debemos ejercer ante el responsable del dato. ¿Quién es el responsable del dato? Aquel que le hemos dado el consentimiento para el tratamiento de nuestros datos y lo tiene en su posesión. Este responsable debe claramente hacer un buen uso de los mismos y en caso de que nosotros consideremos que no están haciendo un uso dentro de las finalidades para el cual le dimos el consentimiento, podemos acudir a ellos y pedir que se ejerce, ejercitar nuestros derechos ARCO en Panamá o unimos la P al final por la portabilidad. En el caso de que ese acercamiento que tenemos ante el debido eh, titular, el eh, responsable del dato o organización que posea nuestros datos no se cumpla, podemos elevar una siguiente instancia. Yo siempre recomiendo a las personas, si estás en eh, desacuerdo con cómo se están tratando tus datos a lo interno de una organización, la primera instancia que deberías hacer, el primer acercamiento que debes hacer es acudir a esa organización y ejercitar tus derechos ARCO. Si tú ves que esa organización no tiene clara las formas en las cuales tú debes ejercitar tus derechos ARCO, porque eso es algo que las organizaciones deben adaptar, las organizaciones deben adaptar Cómo alguien que tiene en posesión datos tuyos puede ejercer sus derechos, acudir a la autoridad competente para encarar una debida denuncia. Una denuncia porque a lo mejor esa organización no tiene claros los procedimientos para ejercer los derechos ARCO o una denuncia porque esa organización ha omitido o obviado tu solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. Llámese pedir información que tú tienes, que es el acceso, rectificar información tuya que ellos poseen que está desactualizada, eh, cancelar información que ellos tienen tuya porque tú no quieres que ya la tengan u oponerte al tratamiento de esa información o que tu información la puedan portar. Es decir, migrar de una institución, una organización a otra. Si ellos no hacen caso de eso, tú ahí tienes la instancia de denunciar a la autoridad competente por eso. Pero ojo, eso tiene que ser dependiendo del tipo de dato que tú tratas, porque la ley ha puesto una eh, excluyente y ha señalado claramente en su ámbito de aplicación que los datos personales no serán tratados, no, serán, eh, no, serán, no entrarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley aquellos datos personales que ya se encuentren regulados en regulaciones anteriores. Y para eso, igualmente, el Procurador General de la Administración a raíz de una consulta que le hizo el administrador de la Autoridad de Servicios Públicos, ASEP, ha respondido que la ANTAI es una autoridad subsidiaria para responder reclamaciones en materia de datos personales de temas como, por ejemplo, las telecomunicaciones, porque la autoridad primaria debe ser la CEP. De temas como por ejemplo bancario, porque la autoridad primaria debe ser la, o sea, la superintendencia de bancos, igualmente con el sector seguro, con la super, superintendencia de seguros, con el sector financieras, con la dirección de empresas financieras del Ministerio de Comercio e Industria, MISI, entonces tenemos que tener claro a quién vamos a acudir. No vayamos a acudir a una autoridad la cual no es la competente para conocer en esa primera instancia de manera principal nuestra denuncia y nos vayan a decir, oye, yo no soy competente para esto, y hemos hecho el viaje o hemos hecho la, la, la gestión de manera eh, eh, sin ningún tipo de sentido, por gusto. Entonces, una vez se haga esto, podemos, y que veamos que la organización no ha tenido ningún interés en responder a nuestra solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, ahí podemos entalar esa debida denuncia en materia de protección de datos. Pero claro, antes, por escrito, ¿no? Eh, ante esa primera instancia, claro, una nota claro, sencilla. Claro, incluso bien. a través de un correo electrónico, muchas organizaciones ya han adaptado o ya han incorporado en su personal la figura del oficial de protección de datos, es una figura que la ley no lo contempla como obligatorio, a diferencia de lo que señala el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que contempla que el delegado de protección de datos debe ser una figura obligatorio para cierto tipo de empresas, en la regulación panameña no es obligatoria, muchas empresas lo están adaptando de antemano, me parece una iniciativa bastante coherente y sobre todo muy buena de parte de esas organizaciones y supone que ellas deben tener en sus términos y condiciones o en su política de privacidad, entonces una búsqueda rápida en su sitio web, el contacto de ante quién tú debes ejercer los derechos ARCO o el mecanismo o la forma a través de la cual tú debes ejercer esos derechos ARCO. Tú dirigirte, esa solicitud es obviada y tú debes poder recurrir a la siguiente instancia y a la siguiente instancia que tú desees para, denunciar, para denunciarlo. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Yo he visto algunas denuncias en materia de protección de datos que han sido las denuncias que han surgido de las sanciones famosas, de los PH, de los medios y demás, de temas médicos, etc. Y muchas denuncias están siendo fundamentadas, están siendo también redactadas como si fueran una denuncia de tipo penal o civil. Y no debe ser así. Porque ¿De qué la... abogado, Lía? ¿O lo puede hacer un particular esa denuncia? Bueno, preferiblemente, preferiblemente lo contraten. A través de un abogado, exactamente pero hay muchas personas que lo hacen a través de un correo que ha puesto a su disposición la Autoridad de Acceso y Transparencia a la Información Pública, ANTAI, y que es eh, eh, protecciondedados.antai.gov.pa. Y yo conozco de personas que han mandado un correo, han solicitado o ha interpuesto una denuncia alegando los motivos, las razones por las cuales consideran que les están violentando sus derechos fundamentales en materia de protección de datos. Y estas esta renuncias han incurrido. Hay otras personas que se han amparado de un abogado a cual han otorgado un poder para que a través de apoderado eh, especial puedan representarlos ante los de la autoridad competente y también es posible. O sea, ambas de las sanciones son posibles. Recuerde que lo que se quiere proteger mediante la protección de datos son derechos inalienables del individuo y por lo cual el individuo no se le puede poner ningún tipo de traba administrativa ni judicial para que él mismo ejerza sus derechos. Entonces él puede acudir directamente también a la ANTAI o a las debidas autoridades competentes, dependiendo del tipo de dato, a establecer o entablar ese tipo de acciones. Muy bien. Ana, adelante. Sí, realmente eh, me queda la duda al día con respecto al tema de la celeridad que hay en, con los medios tecnológicos y el manejo de la información. Porque ¿qué pasa con este ciudadano? Que una institución bancaria o, in, o incluso una institución pública traslada esta información o comparte esta información y esta información va muy rápido por internet, incluso puede pasar a otros países y realmente ¿qué, ¿qué sucede con ese ciudadano? Porque en algún punto la información ya no va a poder ser controlada por quien la emite sino que ya va a pasar a, a una cantidad de personas que incluso puede ser irrastreable en algún punto eh, hasta donde se fue esta información o sea, ¿dónde, cómo, ¿cómo regula la ley este aspecto eh, si, hay, si tienes referencia de casos que se han dado en derecho comparado de cómo lo han manejado otras legislaciones porque con la celeridad en que se está manejando la tecnología definitivamente pues no hay una certeza de poder ubicar o controlar de alguna manera la información que se emite Claro y este es un tema súper importante y sobre todo es un tema de importar relevancia en, en, en, en, en Panamá porque nosotros Hace varias administraciones queremos... Eh, eh, posicionar a nuestro país como un hub de innovación digital para las Américas en el cual se establezcan muchas empresas del área tecnológica y son empresas que en la mayoría sus datos y su información son tratadas en el extranjero porque al Panamá ser un mercado pequeño, cuatro millones y medio de habitantes, ¿qué cantidad de datos son? Son muchos datos, pero hay países que tienen mucha mayor población entonces ahí entra un tema de que la ley eh, ha sido una ley nuestra primera ley de protección de datos es una ley bastante modesta, es una ley que trata sobre el tema de los datos automatizados, es decir, los datos que se tratan a través de medios informáticos y cómo se recaban y demás, pero sobre todo, en este caso, es súper importante eh, hacer un análisis sobre la calidad de las partes, porque puede que esté recabando información una página web, por esa página web, quien la ministra su sociedad o la persona no se encuentra domiciliada en Panamá, o, por ejemplo, eh, ese, ese dato personal está siendo recabado, recopilado, almacenado en un servidor que se encuentra fuera del territorio de la República de Panamá, y la ley en eso ha dejado bastante claro, y no se cumple con el principio de territorialidad. La ley panameña señala que todo dato que se ha tratado fuera del territorio de la República de Panamá no entren en el ámbito de aplicación de esa ley. Entonces la persona tendría que hacer esa elevación de ejercicio de sus derechos fuera de la República de Panamá ante la autoridad competente de la página web, del sitio web, de la aplicación que está utilizando y que probablemente no está dentro de Panamá. Y en contraposición a lo que estabas mencionando, eh, también hay un punto en la ley, justamente el tema de territorialización me llama la atención, porque hace referencia a que aunque las bases de datos se encuentren fuera y el administrador esté en sede panameña, o sea, si está domiciliado en Panamá, se puede hacer la denuncia en Panamá, pero mi pregunta es, ¿dónde queda el principio de territorialización comercial de la empresa? O sea, si la empresa no está aquí, ¿cómo juzga la empresa? Si realmente, o sea, ¿cómo juzga el administrador de una base de datos? si realmente la empresa no tiene sede real en Panamá. Entonces creo que hay como, como un ruido en ese tema, porque realmente si los datos están administrados por una empresa en otro lugar, pues yo debería ir a donde está la empresa o a la sede real de la empresa. Entonces creo que también queda algún tipo como de, de vacío en ese tema. no Sin duda alguna queda un serio vacío en ese tema que son vacíos que van a ser resueltos una vez que la autoridad emita ciertas guías para el tratamiento de ciertos datos en ciertos sectores en específico esas son cosas que ya se están trabajando según las conversaciones que hemos tenido con la autoridad competente porque para cada sector y para cada tema el tratamiento de los datos debe ser de una manera distinta no es lo mismo el tratamiento de los datos en el sector de marketing que el tratamiento de datos en el comercio electrónico o para las cámaras de videovigilancia. Recientemente, eh, la autoridad competente de protección de datos de México ha emitido un documento sobre la protección de datos y el periodismo. Súper interesante porque Panamá es uno de los pocos países, a diferencia de Brasil, que ha incluido taxativamente. Se excluye dentro del ámbito de aplicación de esta ley el ejercicio de las actividades periodísticas. Y eso ha sido un debate que actualmente ha traído que el gremio de periodistas esté trabajando en una modificación de la ley, en una incorporación de, de meter a su gremio ahí. Posteriormente, en el reglamento de la ley, sí señalan como interés público a los medios de comunicación, pero la ley no lo señala. Para ellos es preocupante que puede entorpecer el libre ejercicio de su profesión. O sea, estamos viendo cómo en cada sector el tratamiento de los datos debe ser diferente porque hay diferentes intereses en cada uno de los sectores. En uno está en la, la libertad de la información, la libertad de prensa, la seguridad pública el tema del comercio. Entonces, son cuestiones que poco a poco se van a dar, como señaló eh, Hernando al inicio de, de la entrevista. Eh, la ley tiene relativamente un año y medio de haber entrado en vigencia, ni un año y medio. Entró el año pasado, en el, do, el 29 de marzo. Se, ya se han dado sanciones. La autoridad está haciendo su mejor esfuerzo por haber, hacer sanciones, pero también tenemos que entender que es una autoridad que tiene un amplio trabajo, porque es una autoridad que también tiene que velar por el derecho de la libre acceso a la información pública, la transparencia gubernamental, la lucha contra la corrupción en el sector público y tener esta, esta dirección de protección de datos tan modesta en la cual posiblemente son dos tres personas que están trabajando en ello. Y la gente al inicio ha comenzado a mandar muchas consultas y muchas eh, solicitudes de, de ejercicio de derechos ARCO, que es súper importante porque eso hace que la ciudadanía se concientice y que comience a sentir esa cultura de la protección de los datos, la cultura de la privacidad. Entonces, creo que que son muchos aspectos, son cosas que quedan todavía por resolverse, son cosas que ya han sido resueltas en la doctrina internacional y que ya hay casos Lía. al respecto, pero que Panamá estamos todavía eh, trabajando en ello y que sería súper interesante ver en el futuro algún caso que pueda resolver todas nuestras inquietudes y nuestras dudas. Muy bien, Lía, excelente reflexión, pero quisiera ponernos en, en contexto en cuanto a que ya okay, voy ante la autoridad competente a tratar de obtener una información, una corrección de una información, ya sea de salud, ya sea de una empresa privada, y no logro respuesta. La hice por escrito, mandé una nota, le pedí por favor, corría este dato, por favor, cancele este dato, por favor, eh, eh, quiero esta información personal, eh, y entonces me queda la instancia competente reguladora, la autoridad reguladora o nominativa, que en este caso es la ANTAI. Autoridad Nacional de Transparencia, y comentabas que has visto muchas de estas denuncias que parecen acciones penales, unas querellas prácticamente eh, como si la ANTAI fuera un fiscal o una institución, pero sí quisiera que tú comentaras eh, qué formalidad debe tener esta, esta denuncia, qué debe contener y qué tiempo de respuesta tiene la ANTAI para esto, si ahí si se ha establecido un término de respuesta eh, al respecto. Sí, principalmente creo que la primera formalidad que debe tener es que la, la denuncia debe ser dirigida a, a la Dirección de Protección de Datos de la ANTAE, ya que la segunda instancia sería la directora de la ANTAE. Eh, la dirección de la ANTAI. Entonces debe dirigirse a la dirección de protección de datos de la ANTAI. Esta instancia debe tener, por supuesto, las generales de las partes, las generales del apoderado en caso que use un apoderado y debe tener claramente una, eh, una explicación de cómo ha sido vulnerada eh, su protección de datos claramente debe señalar eh, qué principio de la ley o qué artículo de la ley ha sido vulnerado y justificarlo con alguno de los principios que señala la ley en su artículo, eh, en su artículo segundo, al señalar una serie de principios. Entonces, eso es súper importante. Igualmente, es importante que podamos eh, eh, aportar pruebas y muchas de las pruebas o muchas de las denuncias han sido denuncias que se han hecho por temas en el ámbito digital. Y estas pruebas no pueden ser aportadas de manera simple. Una captura de pantalla, una, una, un, una, una impresión de, del chat, deben ser eh, pruebas que deben ser autenticadas mediante una diligencia notarial en el notario que acredite que lo que tienes en tu celular o en tu computadora realmente es lo que está. Estas son ciertas cosas que a raíz ha causado a las personas una, una serie de incomodidad, porque supone que deben ser acciones gratuitas, acciones en las cuales tú no debes gastar, ningún tipo de, tú debes gastar ningún tipo de dinero. Y ya acudir a un notario a levantar una acción de este tipo ya cuesta algo. entonces, Pero, sin embargo, también he visto casos en los cuales a las personas se les ha negado esa denuncia o, o, o les le ha negado la, la, a la aceptación de la denuncia por no cumplir estas formalidades. Por lo tanto, hay que ser muy consciente y, eh, en cuanto a esto. Y principalmente, una explicación coherente de por qué se le está, se le está eh, pidiendo la protección de datos. Y esa explicación debe ser basada y fundamentada en uno de los artículos de la ley y complementarlo con su reglamento. He visto denuncias en las cuales se fundamenta en otras leyes. Y puede que otras leyes complementen la Ley de Protección de Datos, sin duda alguna. Pero sí. es súper importante que se fundamente en la ley. ¿Por qué? Porque se está limitado la finalidad del tratamiento, porque no se me ha brindado consentimiento, porque no he brindado el consentimiento, porque no se me ha solicitado el consentimiento, con las características del consentimiento, porque no únicamente que el consentimiento se brinde. El consentimiento tiene que cumplir con ciertas características porque a lo mejor han expuesto mi información sin anonimizarla y me han identificado claramente, porque se ha difundido en un medio digital y cuando se difunde en un medio digital se esparce la voz de manera eh, rápida y sobre todo masiva. Son ciertas cosas que se deben fundamentar y creo que eh, utilizar sobre todo la, la, la, la, la, el sentido común, la explicación del hecho. Este hecho ha sido por así, así, así. Un poco lo que pasa con las denuncias en ACODECO. Tú denuncias lo que te pasó con el agente económico y luego citas o apoyas por lo que señala la ley de atención al consumidor. Básicamente así deben ser las denuncias en materia de protección de datos. Lía. Ya cuando vamos a una segunda instancia, podemos cambiar la metodología. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que sabemos que ya eh, fue acogido por Lantay y bueno, también puedes recurrir ante la directora eh, hay una doble instancia en este proceso pero bueno el tiempo se nos vino encima Lía este tema es sumamente interesante conoces algunos casos prácticos ya de sanciones al que ha tenido Lantai y quisiera pues que aprovecháramos esta oportunidad para que invitaras eh, porque tenemos una actividad académica muy interesante esta semana eh, porque estás organizando un foro eh, el IPANDETE que está organizando eh, el sexto foro eh, de privacidad y protección de datos Centroamérica 2022. Y quisiera pues que eh, eh, pudieras compartirnos este, esta gran actividad académica que tienes eh, para esta próxima semana. Adelante. Claro que sí, eh, y sobre todo creo que el caso más común y que más ha sonado ha sido el caso de una sanción a un medio digital. Y ahí entran en contraposición la protección de datos y la libertad de prensa. Y esto y otros temas van a ser tocados en este foro, el Foro de Privacidad y Protección de Datos Centroamérica 2022. Es la sexta edición, después de dos ediciones en Costa Rica, una en Panamá, una en Guatemala, una en El Salvador. Volvemos a Ciudad de Panamá y hemos reunido expertos nacionales e internacionales en sus debidas temáticas y vamos a tratar temas como la sanción que se le impuso al diario digital La Verdad y que ha sido recurrida y que la ANTAI ha, ha, ha reconsiderado esa sanción. Igualmente, vamos a tratar el uso de datos en las plataformas digitales y la protección de datos en los sectores regulados. Estos sectores que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero que deben adaptar sus regulaciones a la Ley de Protección de Datos. Esto será el próximo 20 de septiembre. Es una organización, es una organización de Ipandetec, tiene un coste, una módica donación para la organización por, organización, por organización del evento y la traída de estos expertos internacionales. Cualquier comunicación o cualquier interés en participar en este foro pueden escribir al correo comunicaciones arroba, y les daremos todos los detalles para que puedan asistir este martes 20 de septiembre desde las 8 de la mañana. Muy bien, eh, Lía, excelente actividad académica. Eh, la sexta edición, eh, invitados nacionales e internacionales, van a debatir temas prácticos, temas que, que ya la, la antaya ha abordado y ha resuelto y desde una perspectiva académica sé que ustedes van a desarrollar. Esperamos estar ahí, Lía, acompañarte en esta gran eh, importante actividad, grupo guía, en ese sentido, con sus amigos, siempre eh, aliados, está siempre presente. Yo quisiera eh, repetir, eh, si puedes repetir, Elía, eh, ¿a dónde pueden obtener mayor información? ¿Comunicaciones? Comunicaciones, arroba, Muy bien, muy bien. También quiero aprovechar, eh, tengo muchos saludos y pues eh, no podemos dejar pasar. Eh, los sal Saludos a Antonio Castillo, hasta Penonomé, María de Vélez, en Colón, que está en sintonía. May Batista, eh, saluda, te saluda Lía, Miguel de León Yepes, Lorena Cuevas, José Ponce, Ailín Quiroz, hasta Penonomé, Humberto Ledesma, a nuestra colega, miembro del Grupo Guía, Licef Bicho, José Ponce, que comenta, ese consentimiento es solo para el tipo de préstamo a realizar en dicho banco. Eh, muy interesante, Irving de León en sintonía. Eh, le mandamos un saludo a, a nuestro amigo y colega César González, Zuley Tuñón, hasta Veraguas, eh, Javier Herrera, eh, y bueno, ahí dejamos los datos, Anacampos, denuncias, protección de datos, antay.gov.pa, a nuestro colega Rafael Nieto, dice, hay disposiciones dispersas en algunas leyes especiales, creo que debió hacerse una ley general de protección de datos, un comentario de Rafael Nieto, y nuestro compañero Roque Castro Verde, eh, te manda saludos, Lía, eh, excelente programa, a todos los panelistas también, y bueno, el compromiso, claro que sí, con la docencia, ese es nuestro compromiso desde este programa Guía Jurídico. Y bueno, también eh, Doricel nos pregunta, por favor copiar el correo aquí para inscripciones al foro. Si puedes, Lía, con calma, después escribir en el Facebook eh, de Grupo Guía eh, estos datos, teléfonos si es posible, eh, porque hay muchos interesados eh, eh, en, en sintonía. No sé si quieres contestarle eh, a, a, nuestro amigo, eh, a nuestro amigo Nieto cuando habla de que hay muchas leyes sobre dispersas, no sé si, si tú te compartes esa opinión. Y eh, pues eh, finalmente para que, bueno, no, no, eh, nos despidamos, ¿no? Porque ya el tiempo se nos fue encima. Adelante, Elia. Sin duda comparte su opinión y yo eh, soy de la idea de que hubiera sido genial que la ley de protección de datos fuera la ley marco para la protección de la información de todos los sectores y que no tuviéramos que dividir esa regulación de que la superintendencia de bancos, la de seguros, la de empresas financieras, yo hubiera puesto que la ley de protección de datos fuera la ley principal y que todos se basaran en la ley y que cada uno lo adaptara a, al sector en que se realizaba pero estamos encontrando que hay acuerdos de la superintendencia de banco, de seguros entonces van a haber una cantidad de normas y leyes que creo que también ha sido una decisión de la, de la autoridad competente en el momento de hacerlo de esa manera porque sabían que no ten, contaban con los recursos eh, económicos y humanos para poder acarrear toda responsabilidad a ello, espero que en el futuro se haga de esa manera porque en, en la doctrina internacional se comparte mucho eh, la idea de que la autoridad de protección de datos debe ser autoridad independiente de cualquier otra autoridad y cualquier otro derecho para evitar ese cruce de a lo mejor de contraposición entre un derecho y otro como puede ser el acceso a la información y la privacidad Muy bien, excelente eh, cierre Elia. Y deseamos, deseándote éxitos para este sexto foro y esperamos pues, eh, estar ahí, que nos lleguen las invitaciones, eh, Anangeli. Así que con mucho gusto, pero bueno, Anangeli, para tu reflexión final y, y para que te despidas de, de este programa. Adelante. Bueno, eh, pues Lía, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Creo que ha sido muy valioso y más, pues luego haber sido parte de la redacción de esta ley, eh, pues esto magnifica la, la participación. Eh, adicional a esto, considero que sin duda ha sido una gran iniciativa por parte del Estado en generar este tipo de mecanismos que naturalmente desde el 92, por ejemplo, hay eh, legislaciones que ya vienen desarrollándose tanto en Europa como en otras partes del mundo y Panamá pues no se puede quedar atrás y más eh, cuando se quiere lograr este hub de innovación eh, y es sumamente importante pues... Ir avanzando con este tema. Como lo dices, una ley modesta, una ley que todavía no tiene un mayor desarrollo, pero en el tiempo pues el derecho avanza, la tecnología avanza y así se van a poder ir ajustando pues las necesidades que se tengan en cuanto eh, pues a los mecanismos de, de protección de los datos de, de todos los ciudadanos. Es una ley innovadora que pues definitivamente va a ayudar al Estado panameño a que las inversiones que sean en materia de tecnología pues sean muchísimo más eh, pues, responsables en cuanto a los derechos de la privacidad y a la protección de datos del ciudadano. Y bueno, eh, es importante desde de este programa, eh, Lía y Anangeli, eh, darle poder al ciudadano a través de primero conocer, del conocimiento, conocer tus derechos, derechos que están en la ley 81, del 2019 y en la reglamentación el decreto ejecutivo 285 del 2021 eh, para información eh, les recomendamos pues páginas como la IPAD de TEC que tiene mucha información que desarrolla sobre el tema y la página de ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que es la autoridad reguladora en la materia pues no hay tiempo para más nos despedimos de su programa Guía Jurídica eh, Radio y le agradecemos a nuestra invitada Lía Hernández por su eh, tiempo y por compartir con nosotros. Se despide sus amigos de siempre, Ana Angeli Campos y Hernando Abraham Carrasquilla. Saludos, Panamá. hasta Salud, el próximo feliz sábado. sábado. Gracias.